Y le hemos pasado la base encima y ya está seca entonces yo ya he iniciado a pintar algunas piezas de cartón estas por ejemplo ya están pintadas solamente un lado para que puedas verla es la bota del duende esta de aquí la vamos a terminar de pintar y quiero que veas una cosa esta parte rajada cuarteada del color acrílico se hizo porque yo lo no sequé con la secadora usé la secadora eléctrica para secarla y no fue muy bueno buena la idea porque se cuarteó todo entonces esta de aquí es normal es seco con el aire normal entonces, algunos cartones no aceptan el secador eléctrico. Tienes que tener mucho cuidado en estas cosa. Bien, yo ya he pintado una parte y me falta la otra que te voy a mostrar. Y también ya he cortado las piezas del, de la ropita del ángel como del hombrecito de nieve. Como siempre, reciclando. Reciclando pedazos de foami, pedazos de feltro. <ríe> Bien. Entonces, uso todas estas piecitas pequeñas para poderle dar vida a, mi, a mis muñequitos. Aquí te voy a mostrar <coughs> lo que he cortado las piezas para el hombrecito de nieve. Que sería sus ojos, sus cachetes, la nariz. Eh, también está eh, el, la, la bufanda y el sombrero La nariz y el y la bufanda es de fieltro Para dar un contraste, ¿no? Bien, eh, en cuanto al angelito Ah, y este es el botón Que es de un, eh, cartulina eh, brillante lo he pegado en un pedazo de, de cartulina reciclada, como siempre. Yo reciclo todo y no pierdo nada. Ves que se puede reusar nuevamente todo. Entonces, eh, al, al angelito le he cortado el vestido de esta forma, ¿no? La parte de atrás y la parte de adelante. Es una cartulina brillante quizás lo puedes ver allí como brilla sí, es brillante le he hecho las mangas las mangas los bracitos el cabello que va de pompón le he, le he cortado el mismo papel eh, glitter brillante para el repetido de las mangas Después el ribeteado del cuello. Y el corazón de papel glitter, también brillante, pegado en un pedazo de cartulina que va a hacer que ella, el angelito, lo agarra, ¿no? Lo voy a acercar para que puedas verlo. Aquí, así. Creo que es así. Yo aún no me acostumbro a la cámara... Bien, ahí es. Okay. Así lo puedes ver. Bien. Y para el elfo eh, es más simple la decoración. Ahora lo vamos a pegar y lo vamos a armar. Pero primero tenemos que darle el color, el tono. Para el elfo son dos pompones para sus zapatos y los botones. Los botones que los he hecho de de foami negro. Y dos pompones que va a ir en el zapato. Esto es para el elfo. Para el biscotino. Aquí está mi biscotino. Para el biscotino que le he pegado el, eh, el glitter que son de imitación nieve le he tenido que poner en esta bolsita porque se vuelan tienes que tener mucho cuidado yo te aconsejo que lo pongas también tú en una bolsita porque shush, vuelan y te hacen un problema en la mesa de trabajo entonces yo <ríe> yo lo he Puesto encima de un pedazo de, de carta Y lo he bañado con el PDA, la goma, la pibia le he pasado con una brochita Y luego he agarrado las partes y lo he bañado Pero poniéndole encima de esto para que no me manche No se, no se ensucie mi mesa Entonces he puesto lo que es el glitter en las alas y en el bizcotino Quizás aquí lo puedes ver al angelito, sus alas brillantes y al biscote que ya lo viste, ¿no? Bien, entonces eh, para el biscote he hecho igualmente los confites de papel eh, brillante. Estoy pensando en ponerle de foamy color lila, también algunas tiras. Vamos a ver cómo, cómo, cómo sale si queda espacio y estos son los pedacitos que es para eh, el biscotito papel glitter brillante bien, para lo que es eh, los dulces <coughs> el caramelo eh, no tiene nada de, de brillante, solamente puede ser que le, le bañe un poco con el glitter o con la escarcha si es que tienes en casa y eh, va a ir con su lazo no porque los los dulces tienen que tener su lazo aquí te lo hago, ver. bien y la, lo final es el árbol le he hecho también de foami que son los cachetes, los ojos y la estrellita Bien, entonces avanzamos. Me ha caído un, un caramelo. A este de aquí le voy a poner lentejuelas y cintas brillantes para que parezcan las, eh, las luces de Navidad. Vamos a darle esa imitación, esa alegría. Bien, entonces vamos a iniciar a pintar la parte que falta, la parte de atrás para poderte lo mostrar. Bien, entonces, como te estaba diciendo, estas son las medias del elfo, del duende. La he pintado de base primeramente, le he dejado secar, luego le he pintado azul los zapatitos, blanco la media, cuando ha estado seco la media blanco, le he dado las rayas en color rojo, lo he dejado secar, y ahora que ya está seco, entonces le voy a dar el color que le puede dar eh, para resaltarlo. ¿no? He elegido el verde, como siempre los colores de Navidad, rojo, azul y verde. Vamos a darle aquí una cierta sombra al color rojo. para que se vea gracioso el duende es siempre gracioso aunque si sí, también hay duendes muy traviesos Bien, entonces quedaría así dejamos secarla natural este cartón grueso no puedo usarlo la secadora porque se cuartea Así es que te recomiendo dejarlo secar al natural, para que no se corte tu trabajo y no se malogre. Entonces, lo dejo secar las gotitas del duende. Aquí los lavo y... Voy hacia el siguiente, que serían los dulces. Entonces, para los dulces he usado el rojo y el fucsia claro. Para los caramelitos. El árbol es totalmente verde. Le he pintado la estrella color amarillo. Y eh, para el hombrecito de nieve es solamente blanco este es un pañito de húmedos que lo usan para limpiar a los bebés son muy prácticos porque tiene aloa, no se te malogra las manos y es muy práctico para limpiar tus, tus broches para limpiar tus manos o para limpiar tu mesa de trabajo te lo recomiendo bien, entonces yo voy a empezar por los espirales los espirales que son los eh, paletas de caramelo entonces como te dije voy a usar voy a, eh, voy a usar lo que es el fucsia color más claro voy a dar un punto en el centro y luego voy jalando voy dando vuelta no agarres mucho mucho color para que no se te ensucie se te puede ensuciar, se te puede malograr el, el espiral. Una recomendación. Vas agarrando de poco en poco y vas dando vuelta. Yo como siempre uso las portapastillas, que son para, eh, para guardar tus pastillas, ¿no? Yo lo uso para el residuo de los colores. Entonces vamos dando el círculo aquí y acá dar la vuelta y quedando el círculo. No importa si se pega. Digamos, el espirando es perfecto, ¿eh? se termine en el ángulo dejamos secar un punto en el centro y va escalando en círculo un punto en el centro y va escalando en el círculo. a dar la vueltita yo con buena música con una bebida Ebe, estamos en el mes de Halloween así es que todo es eh, Halloween un poco terrorífico <ríe> Ay, iba a meter en el agua, <ríe> Ya cuando se termine Halloween decoro mi mesita de Navidad ¡Oh! Es la estación más bella, más mágica que puede existir Yo quisiera que sea Navidad todo el año Dejar mi árbol y todas las decoraciones de Navidad Es tan bello Entonces terminado Lo voy a poner aquí Lo voy a limpiar para poder pasar al otro color que es el color rojo es de la otro tipo de paleta de caramelo lo seco y limpio lo que ha quedado de desperdicio para que no me manche como pueden ver el white te limpia todo aún si es que está seca la, la el color acrílico, como puedes ver aquí, te lo saca. Porque el plástico no lo resiste. Entonces esto lo cierro bien y lo guardo para otra oportunidad. Bien, seguimos con el rojo. Entonces yo lo había pintado de esta forma. Vamos a pintarlo en la parte de atrás rápidamente. El centro igualmente. Va sacando como una elipsis. Igualmente del centro. Si quieres hacer el otro diseño de caramelo es libre. Para mí es más fácil y más rápido hacerlo esto. Ahora. las imperfecciones después las puedes arreglar. Bien. limpio mi paletita y lo guardo para la próxima lo limpio y lo reservamos bien, entonces ahora ya que lo vamos a dejar secar, vamos a pasar al angelito para pintarle la otra parte. Pintarle y decorarlo. Bien, entonces para decorar lo que es el bizcotito y las alas del ángel, lo voy a usar, lo que es el glitter. Lo voy a acercar aquí para que lo puedas ver como es de brillante el glitter en slashes pero yo lo pongo en la bolsita porque cuando vuela deja todo muy <ríe> muy difícil de limpiar bien lo primero que vamos a hacer es apoyar un poco de pibia con nuestra brocha lo vamos a esparcir bien por todo donde se tiene que pegar nuestro glitter ahora si no tienes este glitter de, de nieve Puedes usar el, el, la escarcha o pedacitos de tornoporo grapteado. Es decir, todo lo que tengas en casa. Cortamos un poco y dejamos secar antes de sacudirla igualmente voy a hacer con las alitas del ángel Aquí, vamos a limpiarla de esta manera vamos a pasarlo todo muy bien con la brochita igualmente el glitter slashes dejamos secar antes de sacudirlo por favor porque si no no se pega o quizás no se pega muchos y pierdes la oportunidad de, de tener algo muy brilloso bien, entonces yo voy a dejar que se seque siempre apoyándolo encima de un papel de una carta yo estoy usando un fazolete y lo dejamos secar allí voy a limpiar mi brocha un poquito de agua te recomiendo siempre limpiar tus brochas para que no queden duras y no se malogren las cerdas. Debes de tratarlas con mucho amor. Aunque si esta brocha es viejita, <ríe> trabaja muy bien. Bien, entonces ahora voy a decorar mi hombre de nieve. Mientras se va secando, se van secando las cosas de aquí, yo voy avanzando. Entonces voy a agarrar mi tijera. Y voy a hacer el botón, voy a usar la pinza para alzar algunas piezas y voy a hacer aquí el botón, el botón para que va en la, en, en la bufanda. Pegar un grito, una Pegamos el botón. Vamos a pegarle la nariz. Aproximadamente será aquí. Vamos a pegarle los ojos rápidamente y luego lo deja secar el adorno del sombrero pinza para poder presionar o quizás ponerlo en su lugar aquí cayó un poco de la goma limpio y dejamos secar bien, ya que el hombre de nieve está allí entonces mientras lo dejamos secar vamos haciendo lo que es el arbolito ahora hacemos el arbolito bien, entonces para lo que es el arbolito de navidad, voy a usar lo que es lentejuelas y como siempre reciclando reciclando cintas, todo lo que pueda haberme quedado de otros trabajos anteriores he pensado ponerle esta cinta que es la, la normal, la natural esa eh, para regalos porque le da más brillo le da brillo al diseño como lo puedes ver le da un cierto brillo entonces esto lo vamos a pegar aquí está un poco mordida porque Leone le gusta comer esta cinta pero le hace mal a su barriga así es que tengo que evitar que lo coma de dónde es terrible voy a darle una puntita aquí primero primero apoyamos la cinta para después poder ponerle el, lo que es las escarchas y todos los demás regalos los adornitos un poco aquí porque al inicio es un poco Pegarse la goma a la cinta no es fácil. Con wipes, las, los pañitos húmedos siempre me limpia la mano. Entonces ahora le damos vuelta. Vamos aquí, Tiene que terminar otra vez pegado Cortamos Guardamos para una siguiente oportunidad Lo pegamos con una pintita de teleras No le pongas mucha pepea porque se, se puede humedecer y no se pega. Así es que te recomiendo usar gotitas. Totalmente gotitas. Presionamos hasta que se pegue bien. Me ayudo con la pinza para que no se pegue a mi mano. Y entonces, habrá quedado así. Te lo voy a mostrar. brillante bien, entonces ahora ya le puedo pegar lo que es las eh, lentejuelas si no deseas las lentejuelas puedes usar eh, gemas puedes usar bolitas hechas de papel glitter, de cartulinas de colores eh, ve, es, es todo como lo desees tú usar que oh, oh. mucho cuidado A ver, se, salió, se abrió vamos a volverlo a pegar bien es necesario que se ataque bien no podemos usar la cinta score porque si no se vería muy feo vamos a secar un ratito y usamos lo que es las lentejuelas <coughs> voy a usar las lentejuelas grandes para que se pueda ver brillante y de muy buenos colores en ambos lados tenemos que poner la decoración entonces vamos a empezar por este lado mientras se va secando para que veas ¿cómo, cómo debe quedar. ¿Que también veo uno de color dorado. No, dorado no, porque ya tiene aquí el dorado. Así que vamos a buscar otro color. ahí ay, ay. ¿La ¿no? porque ya tenemos el verde aquí está el plateado, mamá mía me lleno con la pinza para que se pueda sujetar estas pezas pequeñitas una idea de qué son las bombas de Navidad, ¿no? Bien, entonces voy a pegar la estrella voy a presionar. y voy a poner más lentejuelas aquí. Voy a ponerle de color ro rojo. puedes encontrar lentejuelas color azul de otros tonos sería muy bueno y en este momento solamente tengo rojo y plateado porque dorado es la cinta así es que no se vería muy bien bien esto es para la parte de atrás para la parte de adelante esta parte de aquí tiene que ir la carita Sí, le hecho la carita del arbolito. Entonces vamos a ponerle aquí los ojos. un arbolito coqueto vamos a subir un poquito más los ojos no tiene que estar al rango de, de los cachetes sino un poquito más arriba bien, entonces igualmente le vamos a pegar las lentejuelas, la estrella de lentejuelas y ya está listo Entonces ya la colita ya está, por ahora. Vamos entonces a terminar lo que es el ángel y el biscotito Bien, entonces como había dicho anteriormente, el, el biscotito y el angelito, las alas, lo usé con el glitter. Vamos entonces a espolvorearlo, a sacudirlo. Delicadamente. entonces este angelito ya está seco el biscotito y el biscotito está también por ambas partes lo que me quedó lo reservo para una próxima con mucho cuidado porque este material es terrible y lo boto porque queda todas las partes pequeñitas y no lo puedes limpiar es terrible, es una pesadilla <ríe> bien entonces hago su nudo para que no vuele ni con el aire ahora que ya tengo mi angelito lo voy a vestir y después voy a hacer el bizcotito y las botas del del duende bien, entonces el vestido para esto ya lo he medido y lo he cortado que va a quedar así el vestidito lo voy a acercar para que lo puedas ver las salitas como están de brillantes. Bien. Entonces ahora rápidamente. Realizo mi brochita. Y lo voy a pegar. Voy a apoyar aquí con los dedos. Y entonces voy a esparcir toda la goma. Para que puedan sujetarse bien el vestidito igualmente hacemos con la parte delantera o de espalda en este momento no se sabe si es adelante o atrás porque es igual <ríe> esparcimos la goma y apoyarlo aquí que es en el agua Lo voy a apoyar que el vestidito bien y que sean los ambos lados iguales voy a escalar un poquito más y entonces que estén en la misma posición después que están en la misma posición le voy a poner primero lo que es el ribeteado de los, de las mangas no, pero del cuello pegarle el otro cuellito con la pinza lo voy a acercar para que puedan verlo el vestidito y el cuello ahora le vamos a poner las mangas para esto voy a cortar el corazón Papel eh, glitter De pegado en un pedazo de cartulina Para que tenga un poco más de consistencia Es un corazón Un corazón porque Estas fiestas de navidad Van a tener este mensaje El amor El amor y la paz Bien, entonces vamos a pegar aquí la manguita y le vamos a poner la manita Ok, va a ir agarrando corazón, esperate que primero lo voy a medir el corazón va a ir aproximadamente aquí entonces la manito tiene que ir en, eh, haciendo la idea de que está agarrando el corazón presionamos un poquito y hacemos lo mismo con la siguiente manito Está agarrando acá. Lo vamos a pegar. Una manguita. Para que dé la impresión de que está agarrando al corazón. y ya está así, vamos a poder pegarle el borde de la manga le voy a ayudar con la pinza si tú deseas le puedes poner blondas, le puedes poner eh, cintas todo lo que tengas en casa aquí se movió la manito porque tiene que secarse bien sabes que el foami con la carta no son muy amigos pero al final cuando se seca está todo bien, bien. que ir muy bien lo acerco para que lo puedas ver ya están las manguitas, el vestidito y agarrando el corazoncito bien, entonces ahora el cabello vamos rápidamente por el chufito Chufito del ángel y en la parte de atrás también lo vamos a pegar pero primero que se seque <ríe> bien, entonces rápidamente vamos a hacer lo que es el biscotito el biscotito también tiene carita primero vamos a ponerle los ojitos los cachetes está todavía mojado por la tibia no te preocupes eso va a secar Vamos a ponerle en la esquina le vamos a poner las cerezas más de las cerecitas o confetis como les dice llamar por acá así que no lo desperdicio este aquí y la última vamos a darle aquí cuando necesita lo presionamos para que se pueda sujetar y dejamos secar el biscotito bizotito brillante dejamos secar y rápidamente vamos a hacer lo que es las botas del duende esto es lo más fácil <ríe> eh, vamos a pegar aquí el pompón el pompón y ahora los botones y e todo cosas que suceden en vivo bien, entonces, dejamos secar y vamos a la siguiente parte no sin antes hacerte recordar que recicles por favor, todas las piecitas que te queden, cartón glitter, cartulinas etcétera, tendas en una bolsita, cajita, lo que tú desees y te van a salir estas fantasías hechas realidad nos vemos en el siguiente paso Bien, entonces para terminar de decorar voy a darle un toque de glitter a los caramelos. muy opaco Si no tienes este glitter, que tiene ya la eh, goma PVA, no te preocupes, puedes usar el otro. Tienes que usar los materiales que encuentres tú en tu casa o en el país. No todos los materiales son iguales. Aquí te los puedo dejar ver que se vea el brillante. Siempre buscando dónde es la zona <risa> Para mostrar el brillante Así lo voy a pintar todo A esta a, a este dulce igualmente Pero a este de acá le voy a hacer diferente No en forma de, de espiral Sino a los bordes Solamente al borde de aquí Y el borde de acá. los bordes entonces lo pinto y lo dejo secar eh, te quería decir de que he agregado otros detalles como es eh, los lentejuelas de nieve para el angelito como para el dulcecito y al hombrecito de nieve bien vamos al siguiente paso bien ahora que ya le he pasado el glitter a la mayor parte. Como puedes ver aquí, está brillante el zapatito de elfo, mi angelito. De hecho los ojitos, como lo puedes ver, los, los ojitos, las eh, mejillitas, eh, el biscotito también le he puesto brillante aquí lo pueden ver creo que se brilla más por aquí por acá por acá por acá, por acá. <ríe> o por aquí ah, buscando dónde puede mostrárselo más brillante eh, mi hombrecita de nieve le he puesto también glitter en el sombrero, en la, en la chalinita, los caramelos, brillantes, brillantes y el arbolito. Pues ahora vamos a hacer una decoración que vamos a usar el limpio pipas yo voy a usar el limpio pipas color rojo plateado y este <coughs> perdón que es el tono de la navidad así es que estos son los stickers que lo, que lo usamos para el barbecue o para el kebab no de maderita entonces, usamos la punta que va para abajo. <risa> ¡Ay! Disculpen. Los pelitos de la del escarcha que vuelan. Entonces, vamos a hacer una decoración. Vamos a agarrar un pedacito de la punta. Vamos a enrollarlo en la casi punta de nuestro de nuestro barbecue, vamos a darle otra vueltita para asegurarlo y que quede de esta manera, bien, entonces la punta que va a ser esta vamos a hacerle un espiral ahora si te es difícil hacer el espiral con tus manos, puedes hacerlo con un lápiz Pones el dedo, lo presionas y vas enrollándolo. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora lo abrimos delicadamente para que se vea un espiral grande. Si lo deseas, lo puedes hacer también mucho más grande si deseas el espiral. Para mí, para mi, para mi jarrón de flores está bien. Ahora te lo voy a mostrar con el brillante, igualmente, la punta para abajo. Tomamos, enrollamos y le damos vuelta. Aproximadamente será un centímetro. llegamos a la punta entonces hacemos el espiral igualmente voy a hacer con el otro color el plateado el espiral va a ser más grande para hacer la diferencia quede en punto aquí, sino en estirar. Bien. Ahora voy a hacer igual en el dorado, en el plateado y entonces para mostrarte los otros pasos vamos a poner las piernas de la punta para abajo y agarramos los zapatitos del duende de esta manera con el, con el estuque igualmente será con el otro zapatito el hombrecito de nieve el angelito buscando donde son los huecos de la, del cartón y así igualmente vamos a hacerlo con los demás con el bizcoito y con el árbol para los caramelos voy a usar cintas ahora si tienes cintas en casa que son de para empaquetar paquetes de navidad. Todas las cintas que has reciclado de navidad pues las vamos a usar para hacer el lazo de los dulces. Entonces vamos con el siguiente paso. Bien, ahora que ya tenemos casi todo listo, entonces nos faltaría solamente ponerle el lacito a nuestro jarrón. Yo he elegido el plateado porque este es un jarrón oscuro, entonces podría resaltar, ¿no? Es un color plateado, brillante. Entonces voy a hacer el lacito. Un enorme lazo. Bueno, aproximadamente será hasta aquí unos 20 centímetros, eh, dependiendo igualmente de tu jarrón. Yo lo voy a sujetar, lo sujeto yo con con un alfiler para que no se abra. <ríe> Bien, entonces vamos a hacer el lazo. la gente voy a pegar en la parte de aquí con una cinta doble lo acerco para que lo puedas ver también puedo pegarle con uno de los, eh, de los 3D Entonces, ya está el lazo y podemos ponerle la decoración. Ahora, si deseas ponerle el ángel, será fácilmente que irá en esta parte de aquí, entre las flores. Vamos a ponerle un brillante por aquí. Vamos a ponerle un caramelo por acá. será de una forma muy diferente. Vamos a ponerle otro caramelo por acá. Y se va a ver de esta forma. Súper lleno. <ríe> Ahora, en el caso que tu jarrón es que este entonces a este le voy a hacer el lazo rojo nuevamente por acá por acá estoy cubierta de mis jarrones este es el último video de esta semana hoy es sábado ya son las 8 y media de la noche así que con este termino Mañana domingo es mi día de descanso. ¡Oh, qué bello! <ríe> día para ver películas, estar en pijama y prepararme para el lunes para poder iniciar con nuevas ideas. Ya tengo todos los materiales, todas las cosas listas para la próxima. Vamos a hacer una decoración con copas esas copas que a veces se rompen y quedan por allí algunas y nunca las usamos más bien, entonces las vamos a hacer una decoración de porta candela así que no te lo pierdas la próxima semana así también como voy a hacer las bolsas de Halloween Candy ideas para ti para que puedas decorar las bolsitas y voy a hacer una alegre decoración de hombrecito de eh, copos de nieve es que tres videos es que puedo algo más, algo, algún otro video vamos a ver porque a veces el tiempo se va oh. muy rápido Quisiera hacer más cosas y no puedo. Bien, entonces ahora le hago aquí el lazo. Se lo dejo a ver. Aquí. Tiene el lazo rojo porque es azul, ¿no? Bien, en este caso voy a hacer mmm, un juego... Que, que tú también puedes hacer. Yo solamente voy a poner las piernas del duende. ¿Ven acá? Como que está entrando. Como que está entrando en mí. Como que está entrando en mi florero. Claro que sí. Al duende le gustan los caramelos. Entonces le vamos a poner... Unas cuantas paletitas... De caramelos. Aquí. Aquí atrás. Vamos a ponerle... Las paletas de caramelos para el duende en el caso que no quieras tú las piernecitas del duende ni los caramelos entonces puedes elegir la de otra decoración puedes poner al hombrecito de nieve el hombre de nieve con el biscotito aquí vamos a poner dos biscotitos y vamos a ponerle unas este el color es este el blanco con la serpentina y puede ser también este tipo Me voy a acercar un poco para que lo puedas ver Puede ser de este modelo, no. puede ser con la serpentina, el hombrecito de nieve y de esta manera. Es decir, he hecho varios modelos para que tú puedas elegir. Tú eliges cuál de todos los que he hecho te guste, te gusten más y decores tu jarrón. Te diviertas decorándolo. Y puede hacer un jarrón divertido. Y yo entre mis, entre mis jarrones y mis flores te digo ¡Chao! Gracias por verme hoy día. Y te espero la próxima semana con nuevos videos, nuevas ideas. Y como sabes, eh, no te olvides de suscribirte si es que no te has suscrito aún a mi canal. Eh, en la cajita de abajo está la información de los materiales y el link del Old Pattern para que puedas hacer todos estos y otras ideas más. Gracias por verme. ¡Feliz fin de semana! ¡Happy Weekend! ¡Chao! Y bien, para terminar entonces haremos los moños de los caramelos. Muy fácil. Si ustedes lo desean hacer de otra manera, es libre. Pero yo voy a usar la cinta que es para empaquetar los regalos. Vamos a usar el largo que ustedes deseen. Si lo desean muy corto, si lo desean más grande, esto es a libertad de ustedes. Todo depende del tamaño del jarroncito ¿eh? porque si hacen un lazo muy grande y unos caramelos muy grandes y el jarrón no es muy grande entonces mmm, la dimensión no tienen que ver que la dimensión y toda la todo el juego de los eh, adornos y las flores sea de acuerdo al tamaño del jarrón entonces, aquí hacemos un nudo vamos a poner un pedazo de cinta scotch para sujetar que no caiga la cinta abajo callamos y entonces hacemos el lacito y le vamos a hacer un lazo y otro lacito poco de paciencia eh, para hacer los lazos para las que no son oh, no son prácticas como yo <ríe> un poco de paciencia hacemos el los rizos y luego vamos a agarrar uno una cinta más delgada para agregarle que sea color siempre contraste y le vamos a hacer el nudo en la parte inicial del del lazo y así entonces habré terminado todo lo que es la decoración todo lo que es la decoración y pasaré a lo que es adornar el jarrón ya como punto final hacemos el nudo parece fácil pero esto de aquí no son como las cintas a sujetar bien lo que es también el, el stick porque si no lo han sujetado como yo se puede salir bien, hacemos los rizos rápidamente el otro rizo Entonces estará terminado graciosamente. Uh -huh. Así igualmente lo voy a decorar el próximo y ya está listo para poder decorar nuestro carrito. Allí vamos.